Y ahora vamos a crear un efecto de letra 3D en Adobe Illustrator. Obviamente el texto tiene que estar seleccionado y el tamaño que necesitas también puede ser un logotipo. Ahora te vas a dirigir a la parte superior, vamos a buscar efectos, 3D y materiales y vamos a elegir materiales. Esta opción que está aquí está mejorada en la versión 2023 de Illustrator, aunque salió en la versión 2020. Vamos a dar un clic en el texto para seleccionarlo. Nos vamos a dirigir a la opción que dice objeto y aquí tenemos la opción que dice una opción plana. Una, una opción de extrusión simplemente dando un clic automáticamente vamos a poder aplicar estos efectos que los vas a ver en un momento, esto está fatal podemos quedarnos con la opción que dice inflar o con la opción que dice extrusión, yo voy a elegir extrusión, aquí nosotros en profundidad nosotros vamos a poder trabajar de acuerdo a la necesidad y esto realmente es muy bonito porque puedes crear efectos que realmente como yo suelo decir que valgan la pena vamos a trabajar entonces esta opción de torcer la opción de, de, de curvatura también la vamos a dejar ahí como está al 100% pero si quiero dar un poco más de profundidad o de hueco a, a los objetos simplemente vamos a trabajar con la opción que hemos puesto Vamos a dar esta opción de biselado y esta es una opción que me gusta muchísimo porque aquí tienes algunas opciones para trabajar con biselado, obviamente dependerá del efecto que quieras hacer y así mismo nosotros podemos dar un poco más de retoque o de trabajo a, a, a las opciones de biselado que tienes ahí. Si te gustó este efecto, enhorabuena, podemos dejarlo por terminado, pero hay una alternativa que me encanta muchísimo en esta versión 2023 y es la opción de rotación, lo podemos manejar con el preestablecido, por ejemplo el que está acá, vamos a poner control Z, pero también lo puedes manejar de manera directa con los controladores que tienes aquí, voy a poner control Z, pero lo tienes aquí, este círculo o este icono que está en la mitad, con clic y arrastrar también puedes girar y de tener el efecto que deseas. Esto simplemente es algo espectacular. Desde qué versión? Desde la versión 2023 y totalmente mejorada en Adobe Illustrator.